Recuerda que las emociones simplemente nos informan. No son ni buenas ni malas. Igualmente, recuerda que la inteligencia emocional tiene cuatro habilidades. Percepción y expresión, comprensión, facilitación y regulación emocional. En este sentido, hemos analizado y profundizado un poco más en el concepto de regulación emocional. Es decir, ¿Cómo sabemos que una persona regula adecuadamente sus emociones o cuáles serían las bases para regular emociones efectivamente?